Bueno, mi nombre es Julián Fernández, yo trabajo como especialista de producto para flexo y color para Escograffix. En nuestra participación en InfoFlex 2017, eh, Esco soporta o apoya todas las actividades de la FTA. Estamos en, todas las, eh, en todos los eventos de la FTA, siempre tratamos de tener una participación activa, colaboramos eh, tanto en la parte de organización, cuando es necesario eh, crear las sesiones y ellos nos, nos, nos necesitan, como también siempre promoviendo a nuestros clientes a participar de ella, a presentar sus trabajos eh, y también a ser presentadores y a contar sus novedades. Nuestras expectativas con respecto a la feria, es eh, hemos, hemos presentado un producto nuevo que se llama... Eh, XPS Cristal que es una expositora que, una expositora plana que es la primera que trabaja exponiendo frente y dorso con, les, con luz LD y ella ganó el premio de innovación eh, del año entonces tenemos altas expectativas con respecto a eso también tenemos eh, expectativas como siempre en la parte de gama expandida con nuestra solución de Equinox que tiene mucha difusión que, fue, eh, que ganó también un premio de innovación el año pasado y eh, como siempre eh, los clientes interesados en la parte de automatización automatización es una de las eh, herramientas eh, que nosotros le dedicamos más investigación y desarrollo dentro de las novedades que estamos promoviendo está la expositora y la y el nuevo cdi que se llama cristal es una solución que básicamente lo que tiende es, a, o sea, fue enseñada con suplir las necesidades del mercado que recibíamos de nuestros clientes, que son de automatizar el proceso, o sea, poder hacerlo más rápido y con menos partes de, eh, eh, que tengan que ser operadas o touch points, ¿no es cierto? Y también eh, hacerlo de más alta consistencia y calidad. Eso es a lo que tiene nuestra solución de grabado de placas, que es un CDI que se puede automatizar con la expositora XPS, que es la que comentaba que ganó el premio. Luego en la parte de automatización y RIPs, también tenemos la eh, suite nueva de eh, eh, Imagine Engine y Automation Engine, que va a estar siendo presentada a mitad de año. América Latina, como siempre, es un mercado muy importante para ESCO, eh, siempre es el mercado que, eh, digamos, de una manera bastante interesante, siempre se lanza primero en cualquier desarrollo tecnológico que planteemos. Tenemos muy buena eh, influencia o, o aceptación de parte de los clientes, eh, con clientes de muchísimos años que desde que era Barco Graphics, antes de ser ESCO, y siempre las innovaciones que presentamos tienen una mayor recepción en América Latina que eh, luego, posteriormente, en América del Norte. ¿no? Es una situación bastante interesante, siendo que el mercado, tal vez, individual de cada país no es tan alto, pero sí, por supuesto, hay mercados muy, muy grandes, como el de México, Brasil, Colombia, ¿cierto?, Argentina, mercados este, que atendemos de manera directa. Tenemos presencia en México y en Brasil. Y nosotros estamos eh, pronosticando un crecimiento de al menos del 5% para la región América Latina para, el próximo, para este año.